Hola a todos a mis heraldos del caos y de la destrucción les contaré la tercera parte de. La teoría que hubiera pasado si Risei fuera traicionado y obtendría el cuerpo de Zamasu. Chicos gracias por el 1300 suscriptores y que tengan unas felices fiestas bueno sin más. Que decir que disfruten la teoría, Gohan dice que demonios es eso y el objeto que salió de. Agujero de gusano forma una explosión Goku siente la energía del objeto y siente un ser. Vivo y los guerreros Z se acercan y ven a un chicho con armadura pero este se empieza a pararse y diciendo maldición, maldición, maldición, estuve tan cerca de cumplir mi Venganza pero este se desmaya por usar por mucho tiempo el balance breaker, los guerreros Z están impresionados pero Gohan se desmaya por el uso del Super Saiyajin 2 Vegeta dice. Haremos con este Goku dice lo llevaremos al templo de Kami Picoro dice está loco acaso no. Oye este es lo que dijo Goku este dijo de una venganza Goku dice no te preocupes Picoro y además no siento ninguna energía maligna pero siento un gran pérdida en el Picoro siente a ah, energía de Issei y dice tienes razón Goku vamos al tiempo de Kami ya en el templo de Kami. Issei despierta y dice en donde demonios estoy pero una persona que Issei nunca vio en su vida dijo oye estás bien Issei dice quién eres la persona dice yo soy Goku y tú como te Llamas Isei dice mi nombre es Isei Goku dice bueno Isei te quiero darte unas preguntas. Isei dice está bien Goku y este dice bien Isei con lo que veo no eres de este mundo no. Es y dice así es yo vengo de otro mundo y llegué aquí porque un agujero de gusano estaba detrás de mí y me succionó Goku dice bien y de qué venganza hablas Issei y le cuenta. De las tres facciones las aventuras del club del ocultismo y cómo ellos los traicionaron y de... La muerte de sus padres Goku se impresiona mucho pero a la vez un poco triste por la muerte de los padres de Issei furioso por traicionar a un ser que les dio amistad lo votaran como si fuera basura y Goku dice descansa un poco pareces muy agotado Issei dice ¿cuáles son tus aventuras? y Goku le cuenta desde la aparición de Picoro Daimaku hasta la muerte de Ceyise y se impresiona de que sus poderes puedan destruir planetas hasta Galaxias enteras Issei dice no te importaría si pudiera descansar aquí Goku con una. Sonrisa dice no te preocupes puedes quedarte aquí Goku sale del dormitorio y les cuenta. Las aventuras de Issei y que este no era un mal sujeto todos los guerreros se alivian pero. Están impresionados y pasa como la historia original el deseo de las esferas del dragón de. Quitar las bombas de que tenían los androides y Shenlong se va pero Issei se despierta. Por el riudo que hace y ve un dragón enorme y dividirse en siete esferas, y dice ese deber ser Shen Lomi. Con lo que me dijo Goku que cumple deseos y Goku y los guerreros Z se van a sus casas a disfrutar de la paz por un tiempo largo en otro mundo. Shenovia es consolada por Rabel por la pérdida de Ise y Rabel le dice cálmate por favor, todo saldrá bien, Shenovia. Como quieres que me calme, perdí el amor de vida. Ahora ni siquiera sé en dónde está la. Maldita de Rias se salió con la suya, pero Riser le dice yo hablaré de esto de Circech de lo que dijo Rias y de seguro que recibirá un castigo de seguro después de unas horas. Riser le dice todo relacionado con el ataque de Rias y se iría a la casa de Riser Circech. Se junta con Riser de lo sucedido. Raiser dice: Bueno, Raizer, ¿por qué acusas a mi hermana? Riser con furia le cuenta de que el club del ocultismo traicionó a Alice y que ellos. Mataron a dos seres humanos y que atacaron su casa Circech, se impresiona de que Rías matara a dos seres humanos y dice Rías nunca haría eso Raizer al no aguantar la rabia hace un golpe fuerte que hace crujir la mesa y dice me vengas con tonterías tú sabes más que nadie quién es Rías en realidad y además los dos humanos que mató Rias son los padres de Issei pero lo más interante Issei ya había desertado del clan Gremor y Rías junto con su tonto sequito. Atacaron mi casa sabiendo que Ise y está bajo de mi protección Cirzeps está impresionado y griega Dice hablaré con Rias y le mandaré un castigo apropiado Raizer dice mal te vale si no lo Hacer no protegerás a Rias de mi furia y Riser se va Cirzeps dice desde cuándo lo sabe Eso de Rias y después de horas en el club el ocultismo con eco dice presidenta Rias Tenemos visita de Cirzeps. Rias se impresiona y dice mi hermano me pregunta qué pasa Cirsech aparece y muy furioso dice: Sabes de los problemas que me diste por tus estupideces rías. Dice de que estás hermano. Lo digo con si no sabía nada. Circech dice en que pensabas porque traicionaste a Ise y además hace dos horas los clanes aliados se enteraron de esto y dejaron de ser nuestros aliados por tu culpa y además en qué pensabas. Atacaste a la mansión Fénix casi provocas una guerra entre el clan Fénix y Gremor y griega. Además hice y sacrificó su brazo Él te amaba de verdad pero cambiaste ese amor por odio y griega. Por esas palabras Rías y las demás empiezan a llorar que he hecho que he hecho que he hecho hice? y perdóname por favor Circeps dice ahora que harás porque por tu culpa tengo muchos problemas por lo que hiciste a los humanos por siglos Rías y esta dice para verdad lo que hice tengo que recuperar a hice, y ya en la casa de Raizer se novia más. Calmada y dejo de llorar pero llega Raizer dice ya hable de Concirsev y dice que le dará. Un castigo Rabel dice oye Raizer oí que los clanes aliados del clan Gremor y desertaron. Raizer dice eso es bueno eso le pasa por tarado en el mundo de Dragon Ball y se y visita a Gohan para entrenarlo y se por varias meses y dice oye Gohan sabes de quién nos puede. Entrenar Gohan piensa y dice el señor Picoro nos puede entrenar un poco y además te puede. Enseñar unas estrategias de combate y habilidades. Issei dice que estamos esperando. Issei y, y Goan vuelan hasta el templo de Kami y dice gracias, Goan, por enseñarme la técnica de volar. Goan dice no te preocupes, Goan, para eso están los amigos y llegan al templo de Kami. Goan dice hola, señor Picoro, y este con una sonrisa dice hola, Goan, hola, y ¿cuánto? Tiempo para que están aquí, Goan dice, es que si nos pudieras entrenar a mí, a y para aumentar mis poderes y aprender más técnicas Picoro muy feliz dice al pesar que no dejas de entrenar al pesar que tu padre murió Isei impresionado dice pero él estaba en el templo de Kami hace unos meses Gohan le dice es que él le pidió a un ala y baba de unos minutos de estar aquí a asintiría Picoro dice bien sin más palabrería que inicie con el entrenamiento sobre todo tu Issei. y el entrenamiento fue muy duro para y para no para Gohan Isei aprende la técnica personal de Picoro el macanco sapo y la granada de luz. Y perfeccionó por completo el balance breaker y puede controlar la Yogernaut el tiempo que quiera pero con un determinado poder. Y el entrenamiento duró dos años y se dice muchas. Gracias señor Picorro por el entrenamiento le agradezco mucho Goan dice gracias por todo. Picorro dice no te preocupes Gohan y recuerda sigue entrenando y se dice ya con estos dos. Años aprendí tres habilidades el Kamakamea, el Makankosapo y la Granada de Luz Goan dice yo. También incrementé mucho mi poder ahora puedo transformarme en el Super Saiyajin 2 mucho. Más rápido hice. y mientras vuela dice oye Goan conoces a alguien más fuerte para entrenar. Goan piensa y dice sí, hay pero es muy orgulloso es el señor Vegeta aunque no lo conozco. Bien le encanta entrenar tanto como yo hice, y con una gran sonrisa dice entonces que... Estamos esperando así pasando unas horas de vuelo tranquilo Gohan ve a Issei un poco triste diciendo que te pasa Isei. y este dice es que extraño a mi novia novia que está en mi mundo y de seguro está muy preocupada por mí. Gohan con una sonrisa dice no te preocupes Isei te devolveremos a tu dimensión con las esferas del dragón para que te reúnas con ella Isei dice muchas gracias y van a la casa de Bulma para pedir el radar del Dragón ya en la casa de Bulma, Gohan les pide el radar del dragón después de unas horas. Ise y Gohan reúnen las esferas de dragón y estos las juntan en un lugar que no esté un ser viviente y Goan dice aparece Shenlong y cumple con mi deseo y sale Shenlong y dice. Han juntado las siete esferas del dragón, pídanme solo tres deseos de lo que quieran, Goan dice ve. Ise y este dice gran Shenlong deseo que conviertas a un ser llamado Shenobia en inmortal. Y Shenlong dice eso es un deseo muy fácil de cumplir mientras en otro mundo Shenovia mientras ve el cielo con Rabel Shenovia le sale una energía roja que sale de ella Rabel que. está pasando que es esa energía Shenovia no lo sé pero la energía desaparece Rabel dice que fue eso Shenovia dice no sé qué fue eso pero me siento más relajada Rabel no lo da más importancia y hacen miran el cielo otra vez en el mundo de Dragon Ball Shenlong dice él. Ser llamado Xenobia ya se convertida en inmortal, y se dice deseo, quiero que me devuelvas a mi dimensión. Shenlong dice la distancia de esa dimensión es demasiado larga, pero jale lo posible, y además solo tendrás unos tres minutos como máximo. Y Shenlong crea el agujero de gusano. Y se le dice volveré un rato, y se me mete al agujero mientras en otro mundo. Rabel y Xenobia sienten un gran viento y ve un agujero de gusano y sale. Issei, y Xenobia, se y se. Impresiona y abraza a Issei diciendo te extrañe mucho estos dos meses Issei impresionado que habla solo paso dos años bueno lo que venía ven conmigo encontré amigos en la otra. Dimensión solo tenemos dos minutos Shenovia, le agradece a Babel de todo Ryzer el Agujero y ve Issei diciendo Issei estás vivo me alegro mucho y dice gracias Ryzer. Tengo que irme a la otra dimensión que solo tengo un minuto que me está absorbiendo Ryzer. Dice adiós Ise y este dice adiós amigo Ise y Shenovia son tragados por el portal ya en Mundo de Dragon Ball. Ise y Shenovia aparecen junto con Gohan. Bueno chicos, ahí termino esta parte de la teoría. El canal de Darkzare 496. Les deseo unas féciles navidad y un prospero. Año nuevo, adiós.